20 aforismos y reflexiones. El ser humano mejor dotado intelectualmente es, sin duda, el que menos grado de estupidez posee. No existe la posibilidad de averiguar sobre sí mismo y no sorprenderse. La cordura es la locura de las mayorías. Si la humanidad asumiera lo que es, no necesitaría disimularlo. Dejarse quitar es otra forma de dar. Quien pudiera no anhelar nada de la vida, casi lo estaría teniendo todo. La única forma que encuentro de no creer en los monstruos es continuar siendo siempre niño. Lo que el dinero da, el poseerlo lo quita. La única guerra que debiera existir es la que libramos con nosotros mismos. Si venciéramos, evitaríamos todas las demás. Es imposible intentar corregir un error si uno mismo no es consciente de que éste exista. El hombre se parece al pez. El grande siempre se come al chico. La diferencia radica en que el pez lo hace por necesidad de alimentarse y el hombre por alimentar su necesidad. No existen los sabios, solo los menos ignorantes. No existe felicidad más estable y duradera que la que se produce al descubrir que no somos nada. Todo es lo que resulta ser, después de todos nuestros esfuerzos por lograr, que fuera de determinada manera. No importa todo lo serio que el tema que abordamos pueda ser, si lo condimentamos con una pizca de humor, siempre resultará más sabroso y fácil de digerir. Un puñal no solo sirve para herir y matar, puede también ser utilizado para cortar los lazos que nos liberarán, a nosotros y a los demás. Lo importante es la intención y no tanto el resultado. El hombre posee un gran poder de adaptación que solo descubre cuando se ve en la necesidad de utilizarlo. Cuando nuestro éxito dependa de la aplicación de violencia, el fracaso de nuestra empresa por haber renunciado a ella Nos proveerá el mayor de nuestros éxitos, la paz espiritual que nos brinda el amor, el que se purificará más con cada renunciamiento que practiquemos por tales motivos. Hemos arribado a un punto de nuestra historia en el que despreciamos el valor de nuestras vidas para obtener nuestros objetivos, sin advertir que desaparecida la vida, desaparecen también los objetivos. La posibilidad, de alcanzarlos se ha ido con ella.